Segundo tema, polémica del, de al Azá por el fallecimiento de Johnny Ventura. El merenguero Alajaza se encuentra en el ojo del huracán luego de los comentarios realizados tras la muerte del merenguero Johnny Ventura y hasta su cuenta de Instagram fue afectada. Minutos después del deceso a conocer la noticia de la muerte del merenguero Johnny Ventura cuando le preguntaron al intérprete en, en Es Mi Vida si iba a hacer un popurrí de sus canciones como lo hizo con fernando villalona respondió que no lo no le salía a hacerlo rápidamente el video se hizo viral y hasta la cuenta de instagram fue censurada por lo que tuvo que crear una nueva ya en la noche pues salió a disculparse tras el comentario que hizo en ese sentido el líder del mamuli dijo que lo sacaron de contexto y que le pusieron morbo al video que estamos viendo ahora mismo ahí por último se disculpó con los que se sintieron mal al tiempo que lamentó el deceso de Johnny Ventura y envió su solidaridad a los familiares. Vamos a escuchar. No, no, no vamos a ver primero. El primer video, ¿verdad? Del live de Alajazá. Justo en el momento en el que. Johnny Ventura acababa de, se, de fallecer. A, a, se anunciaba la muerte de Johnny Ventura. Adelante. En vida. O, o el vaina, hacérselo en vida, su popurri, su vaina. Por si a mí no me simpatizo. Yo, soy hipócrita, loco. Ustedes tienen que entender cómo es el otro. Ustedes nada más quieren que lo entiendan a ustedes. Con ese poder que le dio el integran con un teclado ahí. Ya, suélteme en banda con, con eso con Johnny. Que Dios lo tenga en la gloria. Todo bien, no hay problema. Pero yo no puedo... Yo no puedo amargarme la vida. Ya yo le di el pésame, ya todo to, to bien. ¿Qué hago? Me traen con una habitación allí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ahorita sale un chisme, una vaina. Que la ha dicho esto, que la ha dicho, Yo, yo, yo dije la verdad. Lente. Que la impotente, la ha impotente. Eh, eh, no, es un indolente del género. ¿Cuál género? Si nadie ha... Eso esos en un campo ya otro género, mi hermano. En Vaina, hacérselo en vida, su popurri, su vaina. Por si a mí no me simpatizo. Señora, buenas noches. Quiero aclararle un video que anda por ahí de una pregunta que me hicieron unos fanáticos. Ese muerto la me cogieron. ¿Qué pasa? Entro al live. Me dicen que se murió Don Johnny, le doy el peso a la familia, le mando saludos, le digo que cuenten con nosotros. Eh, me dicen después que le hago un popurrí a Johnny Ventura, le digo que no, que, que, que yo le hice una Fernandito Villalona. En ese entonces pongo el de Fernandito Villalona y me dicen los no, otros fanáticos que, que yo soy muy respetuoso por eso. Y yo le digo que no, porque imagínate tú para gustos los colores, ¿No si no me sale hacer un popurri a un homenaje no, no me sale porque yo hago la cosa de corazón pero ese video no es, no es lo que, el nuevo que le pusieron no es así, ustedes me disculpan alguien se siente mal, un saludo a la familia de, de, del señor Johnny, gran merenguero de aquí que hay que respetarlo pero las cosas son como son, y yo simplemente me expresé, Fernandito le hizo su popurri y si no puedo hacerle el de Johnny no me sale, eso es simple disculpen Mira, está bien que él no está diciendo mentira, está diciendo lo que él siente. Sí. El momento no era. No era el momento de al de decir eso. Exacto. No era el momento porque está un país entero en medio de dolor. No, no estamos diciendo que hay que obligarte a nada. Uy, que, hay que tiene que usted querer el obligado. No. Pero. No fue la manera, ni el momento, ni el momento tampoco, de usted expresarse así. Cada quien es dueño de sus actos, ¿verdad? Pero tú que has sido un artista tan exitoso, está bien que usted lleve diferente con gente diferencia con personas, claro. Pero usted quedarse callado es tan difícil. Yo no me explico. Un ejemplo. Mi más sentido pesa, el merengue está de luto porque partió Johnny Ventura. Nosotros nos unimos al dolor de la familia. Como lo hizo Mega porque ya recordemos. No, ya, ya se nos fue un grande, ya Entonces, ayer, supuestamente le respondió a, a, a los fanáticos. Sí. No, no le responde. Uy, entonces, usted sea amante a las asas porque a mí, a mí me encanta las hasá. Sí. Pero puso un huevo de avestruz. Soy igual en, en centros médicos, hospitales, que se murió. Un paciente no intente usted controlar los familiares. Usted ¿Sí? ve, ni usted como amarógrafo, y hacerle preguntas a los dolientes. Porque están en un momento que un acto usted le diga, ah, le va a caer mal porque están desorientados. ¿Entiendes? Entonces a la SAPA para mí debió quedarse callado. No debió hacer ese comentario Si sentía algo Debió dejarlo para otro día Entonces viene y remata Con una excusa muy barata Que lo que hizo fue más daño todavía ¿Entiendes? Yo, yo era impulsivo Antes de ¿No vamos a ya afuera de Ahí está la familia Pregúntale Pero no, yo no Porque ya a través de mí Se comunican muchas personas Claro. Y reciben un mensaje. Para mí me han dicho hasta de todo. Ese, ese, ese message mío que es picante. Y ese WhatsApp. Que tú, eres, que, tú eres, que tú eres fresco. Que te voy a matar a Y yo, Dios te bendiga. Cristo vive. Amén, hermano. Aleluya. Yo loco, el loco brinco para arriba de un infarto. Y discutí en Instagram. Yo, ¡Aaah! un listín de ese tamaño. Poniéndome loco con gente. No. Si usted se sintió mal porque... Él en los tiempos no apoyaba ese merengue nuevo. Uh -huh. Está ya tranquilo porque se murió. Vamos a calmarnos. Uy. Yo siempre he dicho, esos artistas grandes a nivel mundial tienen un manejo que tienen que llevarse de esa persona. Pueden tener 200 millones, pero aquí cuando se pega uno, quiere mandarle una vez manejador. No para eso, uy, manejador. Michael Jackson tenía un, un manejador. Claro. Mira, no te puedes poner esta ropa hoy. Tiene, y, tenía, y tenía mil millones. No te peines el pelo así. Claro, así no va. Póntelo eso, de lado. <risa> Móntate de nuevo y quítate eso. <risa> Desmóntatelo del otro lado. Eso se llama disciplina. Inmediatamente, sea quien sea que trabaja con alajasar, porque aquí es que los artistas se hacen manos y de todo también. De ellos mismos se autoclaman. Sí. Debió llamarlo. Mira, borra eso ya mismo. Discúlpate atrás una vez. Güey, pues, porque ¿qué? nosotros dominicanos somos ñoños y cuando hay que pelear, se pelea. Pero la asa lamentablemente no debió hacerlo. Sí. Se vio feo. Uh -huh. ¿Quién? Se vio feo. Todo el mundo. Mire lo que pasó. Púscalo eh, eh, en, en, en, en Instagram. Vamos a no, no, si, no, a no, no, Aquí la cerraron, le cerraron la cuenta. Eh, aquí... Vamos a ver, si sí, yo tengo unos cuantos mensajes. Míralo no, ahí, míralo ahí. Que no puedo... ¿Verdad? Vamos a ver ahí si nos... Si, enseña, si enseñan ahí. Ok, ahí está. Eso es. Mírala, esa es la cuenta de la ASA ahora mismo. Que está cerrada. cerrada. No sé si lo, la, la cosita cerró, azul no, o si fue... No, no, no, la cerraron. Porque hey, si hay creo otra, no... no fue, está cerrada fue por, por, porque... La, la, la reportaron mucha gente porque el, el, el país está en duelo nacional. Tres días. Tres días, entonces... Entonces a él no le importó. A él no le importó. Entonces la gente nos cogió esa, le reportaron la cuenta de una hora. Ahí está la asas Y malos influencers que se hicieron eco de esto. Que no se, y tan difícil que la hace callado No, la impulsividad ahí traicionó a las asas hay que decirlo. Porque, mm. o sea... Yo sé que es un live donde la, tú estás hablando con gente, la gente te en chincha, pero yo, lo, lo mejor que debo hacer fue cerrarlo antes de, sí. cerrar el live, antes de hablar. Sí. Eh, pero, no hacerle eh, caso Villalón, no, a lo que No pongan hacerle ahí. caso, sí, también. Eh, pero yo te voy a decir algo. Personalmente, yo estoy, de, como, decir, eh, como se dice, en, en, en jerga legal. Yo estoy de acuerdo con el fondo, pero lo que no estoy de acuerdo es con la forma. Con la forma. Ah, Así. claro, porque aquí... Yo no estoy diciendo que hablo mentira ni que está... El, el, momento. el, momento. el momento. Si él lo dijo a las 3, debió decirlo a las 10 de la noche o, la, o hoy. O la otra semana. O la otra semana. Claro. Y se calentó tanto que varias emisoras sacaron los temas ya y no lo vuelven a sonar. Sí. Se calentó, está caliente el hombre, oíste. Le han sí. sacado temas ya sí, de emisoras. eso lo buscó él. Más y iba, nadie. Y va a, a tener que... que y va a tener que guayar la yuca <ríe> para... volverse. O sea, yo no sé si... Le van a hacer como le están haciendo a Mozart La Para. ¿Sabes? Que no lo quieren. Ay, ni... no menciones ese hombre aquí. <risa> no no menciones a Mozart La Para ¿qué? Que se azar el programa, compañero. ¿Qué sale? <risa> lamentablemente eh. Lamentablemente, eh, sale la entrevista de Mozart La Para en Alofoque. No, mira, Riri, mira, mira, mira, mira. Sale a hablar de... De Alessandra. viene y matan al presidente de Haití. Mundial, noticia mundial. mundial. viene y lo apagan. Lo apagan. Viene, saca un tema con Omega ayer y se muere Don Johnny Ventura. Ay. Ya. Entonces, Moza tiene que poner una tienda, un salón o algo para que vaya, porque no tiene suerte. Emen. Eh, ¿Quién su va, va a buscar ahora y que eh? Que vaya que su suya y se tire de espalda el pobre Moza. Bueno. Pero, pero, pero, en cierto modo, a Moza no lo han dejado sonar en, en otro, anteriormente. ¿eh? Porque creo que no hay, que hay un... Se muere un... alguien porque... Donde un... ¿Dónde él estaba sonando era con el chisme de, de, de Alessandra. Iba a hablar, que se qué sé se... yo qué. Me salta uno, no, porque el, el vídeo tiene medio millón, pero ha usado Tú no sabes que en YouTube sin Jay sin yo tan entero. <risa> <No>. <risa> <risa> Va a seguir. No, que tiene medio millón, que eso, que suelte por el tema, está pues como pegado. Tú no sabes que en YouTube se le, se le pone su cosa. Hay y hay la promoción también. Y las promocion, que... la promociones, que... promociones. No me, señores, ya no se lleven de eso de YouTube. Que en YouTube yo yo puedo ahora mismo una entrevista, meterle un millón de views con, con, un, par de, con cuesta, un par de y, veces. Y nada más cuesta 20 pesos. Sí, <risa> ya. Olvídese de eso.